Pues en, en, en, el, en el caso de, de Asociación Proyecto Caribe, yo estuve en una de, la, de las áreas programáticas de la organización, fundamentalmente haciendo uh, capacitaciones en talleres, en seminarios, sobre el tema de derechos derechos étnicos, derechos sociales, derechos culturales, desde toda perspectiva haciendo labores de incidencia uh -huh. fundamentalmente eh, buscando cómo eh, que el Estado de Costa Rica o los gobiernos de Costa Rica eh, implementen las diferentes recomendaciones eh, hechas al, al, al país a partir de las Comisiones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas me ha tocado en su momento eh, ser el, el coordinador de lo que es el informe alternativo sobre derechos económicos sociales y culturales y presentarlo ante la comisión de eh, eliminación contra el racismo en Naciones Unidas varias veces me ha tocado intervenir personalmente ante el grupo de trabajo de afrodescendientes en Naciones Unidas en lo que corresponde a Costa Rica, no solamente a nombre de la Asociación Proyecto Caribe, sino a nombre de otras organizaciones, ¿no? fundamentalmente en, en esa línea, así brevemente, hay mucho más, pero así brevemente. ¿no? Bueno, en mi caso he estado trabajando en el proyecto que se titula del Olvido a la Memoria, que fue un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Costa Rica y la UNESCO, como resultado de una demanda de, lo, de líderes afrocentroamericanos, que planteaban la necesidad de que los jóvenes contaran con información sobre su pasado yo siempre he dicho que en esa reunión eh, fue la primera vez en que yo escuché a un grupo de personas exigiendo y reivindicando el derecho a tener su historia nuestra historia que es una historia que ha sido invisibilizada o negada en los en los eh, textos oficiales de historia la colección es un proyecto quijotesco porque es un proyecto que da cuenta de la historia de la presencia eh, afrodescendiente en todo centroamérica es un proyecto regional y como proyecto regional fue escrito por un conjunto de investigadores no es de mi autoría yo lo que hice fue coordinar a los diferentes investigadores que es algo así como tratar de coordinar a un grupo de gatos en medio de una gran avenida porque lidiar con académicos queridos colegas nunca es fácil sobre todo cuando escriben en lugar de 10 páginas 100 o 500 en cada fascículo encontramos eh, en 80 páginas síntesis en 80 páginas que originalmente eran, eran textos de mil páginas eh, y es un proyecto exitoso en la medida en que no terminamos peleados sino que todos terminamos más bien siendo excelentes amigos eh, y se han repartido por todo Centroamérica eh, se han utilizado eh, con docentes, se han dado capacitaciones en todos los países en Guatemala, en Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y creo que se han capacitado a unos 4.000 o 5.000 docentes con el esfuerzo y el apoyo obviamente de Queen Zuncan, que ha sido también padrino importante de, de este proyecto eh, con Carlos hemos tenido una eh, hermandad de mucho tiempo en algún momento eh, me acuerdo eh, que estuve a punto de desistir y Carlos estuvo muy atinadamente en el lugar correcto y empujó yeah. para que termináramos, este, que termináramos este, este, este, este proyecto este. Eh, que está compuesto de, de diferentes volúmenes eh, y digamos que tiene como novedad en que hay un volumen que tiene que ver con África porque nuestra historia afrodescendiente arrancó en tierras africanas y muy importante el volumen número 4 que tiene que ver con literatura son pequeños cuentos, extractos de artículos, de cartas, de novelas escritas por africanos eh, durante el largo y duro periodo de la esclavitud siempre se ha pretendido, se ha creado la ficción ideológica de que, las, de que los africanos estaban aplastados por el sistema este volumen demuestra que no es cierto, de que incluso en los momentos más duros fueron creadores de poesía, creadores de historia, creadores de narraciones que son narraciones alternativas a los discursos oficiales y son pequeños cuentos que se pueden leer en clase eh, con los alumnos y el volumen último, el quinto, tiene que ver sobre nuestra herencia afrocaribeña eh, y que da cuenta de lo que ocurrió en el siglo XIX eh, y que heredamos en el resto, eh, en todos los, en los países de Centroamérica eh, y que la, gran, eh, la, la última gran migración eh, y que impregnó eh, y dio vida a la diversidad cultural eh, afrocentroamericana.